Mirad qué guapada me acaban de regalar. ¿Alguna vez habéis hecho un Lego? Está guapísimo, tío, me encanta, de verdad. Yo nunca he coleccionado Lego, la verdad, nunca he tenido eh, nada, prácticamente, lo típico de pequeño, pero nada así coleccionable. Y ahora me han entrado unas ganas de coleccionar con esto que me han regalado, que es que de verdad que me flipa. ¿Qué pasa, compitruenos? Bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loque, vamos a darle cañita, que hoy es día de gimnasio. Sí, ya sé que hago unas intros un poco raras, pero centrémonos, vamos... A, a darle caña al gimnasio, nos enfrentamos a Oedi. ya sabéis que Oedi es uno de los eh, Poketubers de, de, de esta serie Y cuidado, mucho cuidado porque hoy podemos perder más Pokémon y no quiero, ¿vale? No quiero Mucho menos quiero perder a Eric, Eric ha revivido, Eric ha vuelto, Eric está aquí para quedarse Y ya sé que os dije que iba a levelear en directo, ¿vale? Sé que os lo dije, pero lo siento mucho, no voy a poder De hecho no voy a levelear hoy, bueno, bueno, sí voy a levelear hoy, pero vamos a hacerlo con caramelos raros Sí, he metido caramelos raros porque no, es que, es que si no, no me da la vida, ¿vale? Chicos, no puedo hacer directo, no puedo hacer nada. Y en los ratos que tengo para grabar, prefiero aprovechar y grabar la serie. Así que, como veis, tenemos unos pocos caramelos raros que vamos a usar ahora mismo. Así que, ¡let's go! Pablo, a nivel 40. Ya sabéis que el líder... Está a nivel 41, ¿vale? Así que yo creo que con ponerlos a nivel 40 Tenemos más que de sobra Hidroariete, ni de coña, chaval Ni de coña Lo bueno de esta es que podemos levelear en un plis Plus, Es ¿sí? en plan, pim, pam, pum, ala Te subes al 40 en un plis Plus, y yo ni me, ni me entero Hidrobomba, ni de coña, chaval <ríe> Hidrobomba no, lo siento Ghost, también nivel 40, por supuesto eh, Ghost, estaría muy bien que aprendiese algo eh, De tipo volador físico Porque no tenemos nada físico de volador y no tenemos no, no vamos a tener, parece ser <ríe> Goga, eh, tú vienes por la intimidación Solamente por eso, porque el resto Sí que tengo Pokémon guays en el PC, lo sé Pero ninguno tiene realmente eh, Un poder tan importante como la intimidación La intimidación es súper clave, chicos Quiero aprender Demolición uh, Sí, Demolición sí Demolición sí, quitamos patada baja Porque además Demolición, ¡pau! Quita pantallas, y eso es importantísimo Vamos a ver, Raciano, ¿qué aprende? Raciano está recién capturado. Lo único malo de levelar así es que no tenemos Eps y eso es una mierda. Contoneo, paso. Paso de contoneo. Raciano, va. Tienes que aprender eh, cositas de atacante, atacante especial porque es especial principalmente y creo que tiene todo físico. Vamos allá, Raciano. A nivel 40 y aprende Pulso sombrío antes lo digo, antes lo aprende, así me gusta, hermano, quitamos buena baza Para tu casa, mira, mira, mira, el ataque especial que tiene, loco Tiene mucho ataque especial, eso es muy bueno ¿Algo más? Liofil. bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, menudo salto de calidad Es un poco lento este Pokémon Pero mira, el ataque especial es espectacular Quitamos eh, llanto falso o canto helado Es que canto helado tiene prioridad, viento y hielo tiene para bajar velocidades, que siempre está bien Voy a quitar llanto falso, vale al no ser tan rápido, no me interesa tanto, tanto, tanto, ¿vale? Yo creo, cre creo que es mejor. Y por último, Eric, que no va a aprender nada porque ya sabemos que Ludicolo no aprende ataques. Y con esto y un bizcocho, siento mucho tener que hacerlo así, chicos. La verdad es que no tengo tiempo y es lo que hay. Le veleamos al equipo. Hay una penalización, ya lo sabéis, no tengo EPS. Es lo que hay. Y Dios mío, con la música de este pueblo, nos vamos a ir a por el gimnasio. Pero antes, vamos a por la MT Protección. Que ahora vais a ver dónde está porque es que la verdad es que es increíble A ver, mapa Vámonos A, fijaos, eh Vamos a Ciudad Pistón, chicos, aquí, en Ciudad Pistón, es donde está la MT Protección, y yo sin usarla, y yo sin tenerla, soy retrasado, soy imbécil, es lamentable, pero sí, aquí está la MT Protección, soy retrasado, llevo toda la serie sin Protect, que es súper clave, y este señor tan majo nos vende protección, Reflejo y pantalla de luz Que son increíbles, además de refuerzo También, es que son todas buenísimas De VGC, chicos, ¿cuánto dinero tengo? Tengo un montón Protección, seguro, ¿vale? Protección es como Vamos, como, es que no, no puedo no tenerla Reflejo también Pantalla de luz, como el comer Chavales, como el comer, luego veremos a quién se lo enseñamos, ¿vale? Pero tienen que ser Interesantísimas, y supongo que refuerzo Puede ser clave, lo demás Falso dosdazo Para, para capturar y eso, pero Paso con esto, chavales, nos vamos a por el líder de gimnasio. Eh, Oedi, oh oh te tengo, eh, te tengo en mente, por favor, no me rayes, no me eh, destrastras. Tras. vamos a cambiarnos. Y chicos, entramos en el gimnasio de pueblo a de tipo lucha. Yo jugué el, el de tipo fantasma en Pokémon Escudo y este no lo he visto, chicos, este no lo he visto. Estoy deseando eh, conocer algo nuevo de Pokémon, es que al final esto es tal que así. Oh, mama Ah, sí lo he visto, tío Sí que lo he visto jugar esto Este sí El que no he visto es el de tipo roca, pero este sí lo he visto No sé por qué, lo he... ¿a Aquí se lo he visto yo? No lo sé Hola ¿Qué pasa, crack? Si te parece bien... No, no, no hace falta que ya, ya lo he visto, hermano Hay que esquivar... Pues aquí no hay combates, entonces Aquí no hay combates ¿Puede ser? Oh, ah, sí, cada piso Creo que cada... Vale, vale, vale Cada nivel hay un combate obligatorio Ok Vale, pues venga, fácil, la primera, la primera vamos, o sea, para noobs, para malditos noobs me sirve Combate, ok A ver, tenemos la MT protec ¿a quién nos interesa enseñársela? Esa es la pregunta Porque, claro, la he comprado yo muy contento y luego a lo mejor... Ay, tengo un montón de MTs, eh, si me olvidaba Vale, ProTec la aprende todo el mundo, ya sabéis, esto es la MT que vale para todos La pregunta es quién nos interesa Goga ya lo sabe Pablo a lo mejor Vamos a ver qué, qué aprende Pablo, chicos Sombra ida y vuelta Voy a quitar ida y vuelta Quitamos ida y vuelta, puede llegar a ser interesante Ya, pero Protek puede ser mucho más clave ¿Vale? Protek siempre está ahí eh, Te puede salvar de, de, de muchas movidas y, y, y siempre viene bien Moya, ¿tú qué tienes, compañero? Bote, refuerzo Cara Antonia y Aquacola A ver, Bote nos ha, nos ha salvado De algunas cositas, eh, Bote al final tener cobertura de tipos puede ser bastante interesante, así que de momento no te voy a enseñar por deck, Me sabe mal, pero creo que eres un buen tanque, no te hace falta. Ghost a lo mejor sí que le interesa. Vamos a ver, Ghost, ¿tú qué tenías? ¡Oh! Vale, eh, quitamos brillo mágico. O danza pluma, danza pluma. Voy a quitar danza pluma. Sí, porque tengo un intimidador. Al fin y al cabo puedo rotar con el Intimidador y el Protect siempre viene bien si hay que estalear algún turnito o jugar con esa, con esa capacidad. Yo creo que tres Protects está bien, ¿vale? Tres Protects yo creo que ni tan mal. Y con esto vamos para allá. ¡Hola, crack! No te da... Creo eh? que podían luchar. Que sí, que sí. Venga, vamos allá. Primer combate del gimnasio. Gimnasio Humberto. Hola, Humberto. ¿Qué hace usted por aquí? Hipópotas y Cofagrigus. Ok. Ok. Ok. Cuidado, ¿eh? Cuidadito, nivel, nivel, nivel, chorro, arena de hipópotas Esto nos va a dar problemas... No lo sé A ver, hipópotas 35, ok, pues no está full evolved, ¿eh? No está full evolved y eso no me mola Nos quitamos a hipópotas Y voy a hacer aquacola ¿Qué era mejor, aquacola o carantoña? Da igual De hecho, son iguales, tío Son malditamente iguales Pues carantoña que puede, puede bajar el ataque Disparo certero, let's go Lo matas, ¿no? Inteleon Intelo no está a nivel 35. ¡Pum! ¡Pa tu casa! Igual me he pasado de nivel, creo que no, ¿no? Es que el gimnasio está a nivel 41, es que la cosa es la cosa, es la cosa ¿vale? Ni asuntos de nivel en equipo. Cara Carantoña, no vamos a comer. Carantoña. Lamentable, lo sé, lo sé, lo sé, lamentable. Momia, que nos pegamos, ya lo sé, esto es bastante... Uh! Por un momento me acaba de dar un micro infarto porque no me acordaba de que yo era tipo fantasma. Eh, cuidado, eh. Cuidado con estas cosas de, los, de las formas Galar, que nos vamos a reír poco. Venga, eh, creo que aquí Infortunio entra muy fresco. Y... Cara, Antonio otra vez. No lo falles, ¿eh? Moya, Moya, confío en ti, ¿eh? Infortunio debería matarlo, debería matarlo. Ahí lo llevas, Cofarigos, para tu casita, hermano. Let it go, let it go, let's go, let's go. Va, siguiente, creo que ya no hay más, ¿no? No cómo más Pokémon, se acabó, bien. Pa. ¿Lo tenemos? Madre mía ¿No seré yo el experto de los puzles Pokémon? Madre mía, mi joystick funciona a la perfección Vale, vale, vale, vale Pasamos por aquí Bueno Llamadme puto amo Llamadme mmm, crack Llamadme mastodonte Pero llamadme, por favor Llamadme, porque si no, no ¡Uh! Se me ha olvidado cambiar de Pokémon No pasa nada Creo que podemos bien Ahora falta intimidar No lo creo Adriana No sabemos lo que eres Reuniclos y Miaustic. Ya sé que fallan los textos, ¿vale? Es que es algo que no consigo arreglar. Es lo que hay. Viviremos con ello. Ok. Ambos débiles a tipo fantasma. Me da más miedo. Miaustic que Reuniclos, así que. Eh. Cara Antonia. Por si acaso. No, lo mato seguro, ¿no? Infortunio, yo creo que sí. Miaustic no tiene mucha defensa. Creo que explota, de hecho. Boom. Boom. Pa tu casa. Easy peasy. Y ahora al otro va a caer tal cual. De hecho, se va a llevar un carantoña de regalo. Por favor, que, que... Que no. Uh. Pantalla de luz. Ojito, eh. Ojito que se vienen las pantallas, chavales. Infortunio. Carantoña. Y yo creo que debería morir. No del infortunio. Pero con la carantoña igual sí, ¿no? Ahí está el cananto, ya no lo falles Dos falladas seguidas, pero esto que es Y encima me mete el reflejo, bueno, da igual Porque muere ahora en terribles sufrimientos Podía haber hecho sombra basta? Esto por aquí Esto por allá, reuniclus Crack, mastodonte, fiera, pichón A tu casa Hasta luego Ok, ok, ok, ok, Súbitos De momentos sencillotes No me han sacado legendarios, no me han sacado nada complicado ¡Uh! ¡Moya! ¿Hay más combates? Dime que no Dime que no, porque si no, Moya está cancelado. Vale, menos mal. Menos mal que no hay más combates, loco. F en el chat. <risa> Pensaba que este era el tío que te. Que... Shiny. ¡Doble Shiny! ¡Oh! Cuidado, cuidadito, eh. Vale, Moya va a subir de nivel, así que Moya lo voy a usar, ¿vale? Pero Pablo puede que no suba de nivel. Voy a intentar. Voy a intentar que no lo haga. Vamos con Goga. Creo que Goga aquí tiene mucho que hacer. Cuidado con el Talonflame, pero bueno, intimidamos. Y Carantoña o Acuacola. Acuacola al Talonflame. Moya va, va a subir de nivel, así que Moya va a estar cancelado. Ah, no, ¿qué coño? Que está al nivel 41. Soy retrasado y si justo lo he puesto safe para que no pase. Me he rayado. Me he rayado chicos, me he rayado No, no, no, no pasa nada, no pasa nada porque suban de nivel Porque es verdad que Está a nivel 41 el líder Joder, no no a nivel 40 Soy. soy... No, no, llamadme, llamadme retrasado directamente ya, ya, ni, ni tonto, ni crack, ni mastoonte Retrasado si rayo que no me afecta, soy un dios Vendetta, para acá Cuidado con el tipo volador de Talonflame Ha sido intimidado, yo espero que no me mate Acróbata, talón Talón, vale, de locos ¡En el pecho, chavales! ¡En el pecho! Vendetita, que es, lo, va, lo va a disfrutar ese, ese Musharna. Lo disfruta, lo disfruta. ¡Vámonos! Aquacola y este doble Shiny yo creo que va a caer en el siguiente turno con vendeta, claro. <risa> Ahora no, todavía no. Todavía no. A ver qué hace ese Musharna. Cuidado, ¿eh? Ahí está, a nivel 41. No pasa nada, chicos. Porque el líder está a nivel 41, ¿vale? Justo lo hemos dicho. Rizzo Defensa. He dicho que morías en este turno, Musharna. Hazme caso, por favor. Vendetta, ¿Carantoña? Yo creo que sí, ¿no? Ahí que va. Vendetita, no lo voy a matar porque el, el hijo de Perry se ha subido a la defensa. Pero ahora un Carantoña, yo creo que debería matarlo, ¿no? ¡Y ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡GG! Chicos, vamos a por ese líder de gimnasio o Eddie. Te espero, con la cara destapada, con la camisa afuera, chavales. Uno versus uno sin camiseta. Vamos allá. ¿Cuál va a ser el lead? Pues yo creo que por los viejos tiempos, por los viejos tiempos, Eric vuelve a ser un lead, que además tiene sorpresa y eso viene muy bien Y Pablo, Pablo y Eric son número uno y número dos, ¿vale? O sea, número uno y número dos Yo sé que Moya es como un, uno muy top de la serie, pero es que lo siento, o sea, lo siento Misión completada, let's go ¡Wow, Eric, ¡Qué guapo, tío! De color rojo, qué guapo, ¿eh? Decidme que no está chulísimo el traje Lo he hecho yo, por supuesto de bienvenida a Eka, como bien sabéis yo soy Oedipus Con el 13, ¿eh? Con el 13, chavales Me ha dicho Javis que os habéis enfrentado hace relativamente poco Uy, sí, pobrecito ¿Crees que puedes vencerle? Sin mi permiso debo vengarle Prepárate Oedipus, hermano, que yo también puedo ganar a Javis No pasa nada, ya sé que tú le ganas, pero yo también puedo No pasa nada, nos relajamos, nos relajamos Chicos, combate contra Oedipus, líder de gimnasio Me desafía Marowak y Cryogonal Cuidado De Alola, uff Uf. Vale chicos, aquí hay un problema con ese Con ese criogonal porque es muy Defensivo físico, vale Y al otro uf. Vale, infortunio Y aquí es sorpresa Aquí uf. O le hago focus Igual un alarido No entra mal ¿eh? Es que como ese, como ese Marwa que me pegue a Pablo Me puede matar Voy a hacerle focus por si acaso no me fío de mí mismo, chicos, no me fío de mí mismo Va, infortunio, mátalo Mátalo, vamos ¡Vamos! mal. ¡Ah, ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Meno mal! Cuidado, eso va a doler, ¿eh? Eso duele... No te creo, tío Bueno, eh, creo que es mejor Haber matado a Marowak Porque ese liofilización me ha hecho daño Pero menos de lo que yo pensaba, ¿vale? Podía haberme matado Y por suerte no ha sido así Claydol. Tipo psíquico también. Tierra. Vale. Te lo compro. Ok. Quitamos a Pablo. Va a hacer... Va a hacer de Entonces entra muy bien Raciano, eh. Raciano entra muy bien aquí porque es siniestro. También conté al psíquico de Claydol. Y podemos reventar al Kiriogonal. O un Alarido. Alarido no entra mal aquí, eh. Sé que Claydol puede ser atacante físico, vale, pero me interesa bajarle la, el ataque especial a ese Kriogonal porque creo que lo voy a ignorar un poco, aunque soy tipo planta. Ojo. Liberación de Kriogonal, por favor, dime que ha sido otra vez, vale, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien parado, bien parado, muy bien parado, chicos, alarido y ese Kriogonal ya, ya, ya no huele tan mal, ya no huele tan mal. Antes tenía que haber hecho alarido, la verdad, pero bueno. No nos vamos a quejar, chicos, no nos vamos a quejar. Tierra viva, ok. Vale, bien, bien, Raciano, bien, bien, así me gusta. conteando Pulso sombrío y alarido otra vez, yo creo. Esta es la play. Lidofrización, vale, aguántalo el ludicolo. Aguántalo bien, ludicolo, ludicolo, ludicolo, ludicolo con el pecho. Ludicolo con el pechete. Alaridito, vamos, Claydol, que vas a morir. Mira, mira, mira cómo mueres. Uy, debajo. Ah, bueno, claro. Imbécil. ¿Qué es lo que hace el puto ataque? No, no, que no vaya. Por... No, no, no, Claydol, eh, no, Eric. ¡Eric! Eh, me ha dado un microinfarto. Ha, o sea... La patata ahora mismo acaba de petar, ¿vale? Criogonal muere. Gracias. Vale. Algo me huele aquí a un doble cambio de locos, ¿eh? Racial sube el 41. Naisu, Naesu. Shouk Nivel 39, ok. ¿Qué más? Graplock, Nivel 39. ¿Dónde está su Dina? ¿Dónde está su Dina? Rompemoldes de Shouk. Le queda un Pokémon, eh. Su Dina está detrás, eh. Vale, Shoke tipo. Uf, tipo lucha, tío. ¡Los dos tipos lucha! Me revientan. Vale, Ghost entra seguro. Cuidadito, eh. No sé cuál va a ser mi Dina. Y supongo que Moya. Doble cambio aquí, ¿eh? ¡Madre mía! Habrá que ver eh, quién es el Dina en función de lo que me saque... De lo que me saque. O sea, habrá que valorar. Y habrá que usar poción casi seguro. Menos mal que ayer conseguimos dos hiperpociones, chavales. Vale, suponiendo que me vaya a hacer tipos lucha, en teoría no debería tener problema aquí. Con aguantar, sobre todo con... con vale, punta pie, en y Lo aguantas de locos. Me baja la velocidad, pero me da igual. ¿Y tú qué haces? Sumisión. Ok, cuidado, eso puede pegar un poco más. ¡Buah! 10 pesos, chaval. 11. Es increíble. Ok. Aquí hay aire afilado. brillo mágico, eh. ¿Qué es mejor? Yo creo que aire afilado por el crítico, ¿no? Aunque no lo sé. Igual es mejor tirar Carantoña y a tomar por culo. Nah, aire afilado por el crítico. Me la juego, chavales. Soy, soy un jugador. Y Carantoña. Yo creo que el shock me da más me da más miedo. Vale, aire afilado. Venga, ese crítico. Venga, ese critiquito. Vámonos, ¿ha habido crítico? Vale, Graplock se lo comió. Graplock se lo comió. Y los dos, los dos. Esto es increíble. Corpulencia. oh, Sauk, Soak Shok, soak. Relájate. Espero que ahora no falles el carantoña, eh. Mofa. Vale. Ok. Me parece bien. Vale, perfecto. El carantoña conecta. Lo mata, lo mata, lo mato. Ok, se viene Dina, chicos. Buf, se viene Dina ahora, eh. Puede que haya que hacer Dina ahora, eh. Moya sube el 42. Moya no está mal. Moya no está mal. Ok Indidi macho dinamax. Pues cuidado, eh. Tipo psíquico normal. Mm... Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver psíquico, a ver. Ojo, eh. Ojo, Goga, eh. Goga entra muy bien aquí. Pero no quiero quitar a Ghost. Así que este turno va a ser tal que así. Va a ser Protek. Para estalear un turno de Dina. Y cambiamos a Moya por Goga, ¿vale? Si hace algo de Psíquico, que es lo más probable... Puede que si se lo hace a Moya... Lo, lo anulemos totalmente. Y de paso intimidamos aquí al Graplock. Que yo creo que pues no va a hacer nada ya. Prácticamente. Ok. Ahí va la intimidación. Buah, Chavales... Indidi con campo psíquico Dynamax El Protec es... ¡Buah! ¿Cómo nos ha venido el Protec, loco? ¿Cómo nos ha venido el Protec? Porque ahora se viene una, una toña muy seria, ¿eh? Que Indidi macho es mucho Indidi macho. Os lo aviso. Tiene buen ataque especial. Tiene, uno, uno, un, ¿tiene una cadera tronco. Se parece a una tinaja, ¿eh? Es increíble. Y unas patorras. ¿Quién ha visto un Indidi Dynamax? Nadie, tío. Nadie. Ghosts protegiendo. Como un dios, como un maestro, como un crack. Y Maxi Maxionda. Soy un dios. Soy un dios. Soy un dios. Vale. La pregunta es aquí. Supongo que brillo mágico, ¿no? Porque brillo mágico pega un poco más. Sí, vamos con brillo mágico porque el Gratlog muere. Y Didi le quitamos algo. Y aquí Max Maxi, Sombra, ¿vale? Vamos para allá. ¡Buh! El primer... O sea, Pokémon que capturamos ayer. Dinamax en el gimnasio. Increíble, esto es espectacular. Esto es espectacular, la verdad. Luego el siguiente turno seguramente sea Protect Espero que no me mate al, a Ghost, eh Ghost, confío en tu poderío, eh Confío en tu, en tu sangre, en tu, tus fuerzas y en tu todo Que eres un dios, coño Claro que sí Ghost nos ha dado mucho brillo mágico, ahí está Graplock debería morir, bien Y ahora es uno contra uno sin camiseta Indidi se lleva un golpe crítico Indidi, Indidi, Indidi, confío en ti, eh Indidi, Indidi, Maxi onda. vale, aguántalo Aguanta puedo ir aguanta ¡No! Es mucho Indie está el campo psíquico, chicos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Claro que sí! Tenía que haber hecho a lo mejor Dynamax al otro, ¿eh? Tenía que haber hecho a lo mejor Dynamax al otro, ¿eh? Para aguantar. Igual si aguantaba... Podía meterle un Siniestro. Con Vendetta y un Max Team para ser más rápido. ¡Ah! He failiado aquí, ¿eh? He failiado aquí, ¿eh? He failiado aquí. He sacrificado a Ghost, por desgracia... A ver, también es cierto que estaba. Era hit que yo, eh. Aunque hubiera aguantado, hubiéramos ganado. Hubiéramos ganado, chicos. ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Hemos perdido un Pokémon por Retramongo. Buen combate, Eka. Eh? Gracias, Oedi. Me he venido arriba en nuestro primer encuentro. Tendremos que enfrentarnos más veces. Ambos sabemos que esta no será la última vez. Oye, ¿podríamos hacer alguna. Hombre, Oedi, por supuesto, crack. ¿Qué me dices? ¿Tú piensas? Tranquilo, lo pensamos, lo, lo organizamos Seguro que quedaría espectacular, ya ves Tengo entrega de la medalla, hombre, hombre Esa medallita Buah, chicos, hemos perdido nuestra forma a Galar Ah, qué rabia De verdad, eh, me da mucha rabia Porque Ghost me gustaba mucho Y de hecho Luxio, lo siento Luxio Eras tú quien me lo dijo, ¿no? Luxio Eh, joder Es el único que se viene a Twitch, eh, cuando hago directos Eh, cracks, mastodontes, fieras Me cago en sapito pato Ay, bueno, hemos ganado, por lo menos. Me da desquite. Bueno, no está mal, no está mal. Me he equivocado, tío. Tenía que haber hecho Dynamax a... al pájaro. Había hecho Max Ice Stream, subíamos la velocidad de. De. Eh, lo diré. De Scrafty. Scrafty metía Vendetta y luego podíamos eh, hacer una protección con. con este volver a meter otro Vendetta. Luego era pequeño. No sé. ¡Ah! Era mucho mejor, mucho, mucho mejor. Qué rabia, tío, por no, por no pensarlo bien, ¿eh? Bueno, chicos, es lo que hay. La vida es así, la vida sigue. Así que vamos a dejarlo por aquí. Mañana continuamos. Mañana metemos a, a nuestro Poké en la caja de los muertos y estrenaremos otro Poké que espero que sea super pro. Y nada más, espero que os haya gustado. Dejad un super like de compito, no apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada. VGC. lo que! ¡Chao! ¡Chao!